Te quiero hablar de la importancia de esta galleta, bueno, de esta chocolatina que tengo aquí y es que tiene que ver mucho con, con el tema de los negocios y de cuando empiezas a emprender, ¿no? Esta chocolatina la compré, pues, justamente antes de subir aquí. Estoy ahora mismo a a 5.036 metros de altura. O sea, si sientes que, bueno, que me falta la respiración y que me cuesta aspirar, respirar, pues ya entenderás por qué es. Entonces estoy, bueno, encima en, en, en en el pico, creo, no es el más alto, pero uno de los más altos de, de la montaña de siete colores aquí en Perú esa es la montaña la famosa montaña y te quiero explicar pues la, la, la importancia que tiene esta chocolatina no y es que la compré al principio antes de empezar pues toda la ruta hasta aquí no que más o menos fue como una hora y media una cosa así y, y durante todo el camino bueno pues me encontraba todo tipo de gente no gente que se rendía eh, al principio nada más ver la cuesta, gente que se rendía a la mitad Gente incluso que, que, bueno, pues pagaba a, a, a los caballos para subir en caballo, ¿no? Y mmm, yo constantemente tenía la chocolatina aquí y decía, uff, cuando llegue arriba, cuando llegue arriba me la voy a comer, pero vamos, pero, pero, pero, yo uf, di un bocado, ¿no? Y ahora que estoy acá arriba, es cuando cada bocado que le pego a esta chocolatina, cada mordisquito que le doy, lo siento al máximo, ¿por qué? Porque... He vivido el camino, o sea, he estado a punto de rendirme, he estado a punto de tirar la toalla, he estado a punto de decir, uff, está nevando eh, Estoy cansado, tampoco tengo agua Y, y como he estado a punto de, de rendirme en todas esas ocasiones y al final no lo he hecho Cuando llego aquí, el sabor de esto, que es una simple chocolatina que me ha costado un peso Un sol, perdón <risa> Como 35 céntimos Ahora bien, seguramente Esta chocolatina para mí vale cientos y cientos de euros ¿Por qué? Por todo el sacrificio que me ha llevado hasta, hasta poder comérmela Toda la subida, todo, todo el cansancio Y quizás alguien que pues, haya subido a caballo o alguien que bueno, pues, no haya pasado tanto O sea, no, no, no lo haya sufrido tanto Quizás esta chocolatina bueno pues le sabe una más, ¿no? Pues sin más, es una chocolatina más pero cuando estás en el camino, cuando sufres, cuando peleas, cuando las cosas se ponen jodidas, cuando crees que no vas a llegar y finalmente llegas, se valora mucho más todo. Y, y por eso mismo yo creo que soy capaz de valorar pues, pues, mi negocio, tener un negocio online. No, porque como he estado tan mal trabajando en trabajos de mierda, sin, sin, sin poder ver a mis amigos, o sin poder comer con mi pareja, yendo a un sitio que no me gustaba, que no me hacía feliz, eh, como he estado tan mal ahí, y ahora tengo mi propio negocio online que me permite, pues literalmente, estar aquí, en, en Perú, un, no sé ni qué día es, un domingo cualquiera de, de febrero, con estas vistas, te prometo que, no sé, que cada cliente que tengo, que cada, cada viaje que hago, lo valoro al máximo. Y te cuento esto porque quizás tú seas como yo, que, que diga, joder, es que tengo todo en contra, nadie me apoya, lo veo súper complicado, no tengo una gran idea, no tengo ni puñetera idea sobre marketing da igual y aunque no tengas dinero, da igual si es que las personas que más difícil lo pasan después son las que más lo valoran cuando están arriba ese es el verdadero camino joder, que llegar aquí no es lo importante que tener el negocio online que no es lo importante que lo importante es el puto camino el subir hasta aquí porque cuanto más difícil es el camino más valoras el llegar a la meta breve reflexión, voy a disfrutar de esto que te prometo que es increíble y a comerme la chocolatina